Listo, ya estamos online en, en YouTube. Hoy no fui nada popular, como les decía, pero bueno. Al final, eh, como hemos estado acordando en los previos minutos a, a poner la sesión en, en vivo, es que los que estén en la Ciudad de México podremos tener, digo, obviamente los que puedan, la sesión de prácticas de la siguiente semana en el FabLab México de dentro de la Universidad de Nahuac, en la Escuela de Arquitectura. Entonces, eh, les puedo enviar en un rato, de todas maneras, la dirección otra vez a todos los participantes, para que todos los que estén en México puedan, puedan acudir a esta, y podamos hacer esta sesión eh, directamente en en el FabLab, ¿no? Porque me encantaría que pudieran daros un tour a las máquinas que tenemos y ya platicar más en forma de las, de las necesidades de cada proyecto. De esta manera, lo ideal sería que todos en todos lados fueran o acudieran a sus Fab Labs cercanos o a las máquinas que tuvieran y pudiéramos hacer las prácticas directamente, ¿no? Eh, eso nos va a ayudar muchísimo. Déjame le avisamos a Cristian que, que ya está. Para que pueda escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo les, ¿qué les pareció la sesión anterior? ¿Se puede hacer uso del Fab Lab fuera del horario de clase? Sí, por supuesto. El Fab Lab está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, por lo que siempre hay por lo menos un técnico a cargo del Fab Lab que les pueda ayudar. A mí me encuentran en la Universidad de Anáhuac eh, de, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, todos los días. Si necesitan algo en extra a ese horario, avísenme y yo con todo gusto me quedo y puedo trabajar con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces esto facilita que podamos ya arrancarnos con las sesiones prácticas dentro del FabLab, ustedes que tienen la la ventaja de tenerlo cerca, ¿no? Y que podamos ir haciendo todas estas prácticas, ¿no? Entonces, la entrada del Fab Lab eh, para ustedes pues, es completamente accesible, ¿no? Eh, la idea es que después de esta sesión del viernes, entonces podamos trabajar todo lo que, lo que iremos viendo en las siguientes sesiones para que puedan terminar las tareas y las prácticas que, les, que hemos estado viendo y obviamente... Eh, trabajar ya en forma con sus proyectos, ¿no? Entonces, eso será lo, lo ideal. Eh, estas sesiones son muy buenas, pero en Hanson, creo que avanzaremos hasta un poco más, ¿no? Ya trabajando. Por ahí. Entonces, eh, bueno, les dejo eso. Eh, ya vieron, ya ubicamos el Fab Lab, ¿no? Otra vez se los pongo. Eh, estamos en esta área dentro de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto es Chapultepec, tercera sección. Eh, esto es Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, y por aquí está En Huixquilucan, eh, entre Naucalpan y Huizquilucan, que, que es donde está eh, te, Lomas de Tecamachalco, eh, por ahí se puede acceder para poder llegar a la universidad. ¿De acuerdo? La verdad les digo, está bastante sencillo está bastante bien señalizado. Entonces, listo. Eh, me voy a ir a una sesión de Rino, un poco nada más para terminar los fundamentos que estuvimos viendo en las clases anteriores. Y para que ustedes puedan... Eh, para que ustedes puedan eh, cachar bien esto otro, estos otros metodologías para generar modelos, ¿no? voy a quitar el share, voy a agregar rino. Como yo les decía en la ocasión anterior, eh, para poder fabricar en dos dimensiones existen distintas metodologías. ¿no? Eh, y justamente lo que quiero es que vean y analicen esta primera metodología, que lo ideal es que podamos practicar en forma, en un FabLab, con una cortada, a láser para poder entender bien la metodología, de acuerdo. Yo parto de un modelo tridimensional en este caso, como lo hicimos la, en la, al final de la clase anterior. Lo que vamos a hacer es una esfera, de acuerdo. En este caso, va a ser una esfera eh, bastante grande. Voy a cambiar la vista. Para poderla ver en tres dimensiones, lo voy a poner shaded. De acuerdo. Eh, Espérenme un segundo porque tengo varias cosas abiertas en Rhino. Entonces voy a cerrarlas para que no nos quite memoria. Y no nos. Como ven, digo, yo también trabajo muchas cosas de planos constructivos y elementos. Dentro del mismo ambiente de Rhino. ¿no? O sea, no todos son superficies complejas y. y y metodologías distintas y prototipados rápidos ¿no? también eh, se pueden generar planos constructivos o planos de taller directamente en el software sin, sin mayor problema esperen un segundo acabo de cerrar estos, estos modelos Listo. No más déjame checar que se está viendo en pantalla. Genial. Entonces, como les decía, esta metodología eh, lo que busca es poder convertir en planos de dos dimensiones un objeto tridimensional. Entonces, eh, tomando en cuenta cómo lo hicimos la vez pasada eh, y la manera en la que las, las in, intersecciones entre objetos funcionan, lo haré de una manera muy simple. Eh, lo primero que voy a hacer es dibujar una línea. ¿De acuerdo? Esa línea la voy a copiar. Voy a hacer un array. El array es una copia. Bueno, más sencillo. Va a ser una copia normal de este objeto. Lo voy a poner a x distancia. Y lo que voy a hacer es ahora ir copiando de manera repetitiva este objeto ¿Sí? este objeto, supongamos que la distancia que yo estoy utilizando para cortarla es exactamente el ancho del material que voy a utilizar en este caso podría ser un cartón de 6 milímetros, ¿no? por ejemplo entonces... Al final, me doy cuenta que hay una pieza aquí que va a quedar sobrando, ya iré a un ajuste, pero pues, el chiste es que cada una de estas piezas que yo iré cortando, va a tener exactamente el espesor del material. Entonces, ¿cómo logro hacer esa pieza? Lo que voy a hacer ahorita es una extrusión de estas líneas para generar planos. Si ustedes se acuerdan, cuando, cuando yo intersecto un plano con un objeto sólido, se genera una curva, que es una sección, ¿no? Entonces, En este caso, eh, si yo lo hiciera, solo se haría para abajo, lo necesito hacia, los dos, hacia las dos direcciones, Le pongo both sides, hago planos, ¿de acuerdo? Voy a pasar esas líneas a otro layer para tener más control en mi dibujo, ¿de acuerdo? Y voy a pasar también los planos a otro layer para seguir teniendo más control de mi dibujo. De esta manera muevo estos objetos de layer y se cambian de layer y de esta manera tengo más control de mi dibujo, ¿no? puedo ir apagando y prendiendo elementos ¿de acuerdo? que irán ayudándome a tener mayor control sobre mi objeto estos son layer. acá y los voy a apagar Entonces ahorita nada más tengo planos y nada más tengo un sólido Entonces, si yo genero en un nuevo layer otra vez me paso a un nuevo layer la intersección entre estos dos objetos, hago intersect, lo que me va a generar es justamente las secciones planas en donde se intersectan estas superficies planas con el objeto tridimensional, de tal manera que ya tengo como, como los cortes con cuchillo de los objetos. ¿De acuerdo? Entonces si yo apago mis Layers pues puedo llegar a tener nada más estos objetos. Ahora, ¿cómo logro que eso, trasladar esos objetos a un plano bidimensional? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a parar en un nuevo layer, voy a escoger pues las curvas, y voy a generar un, un, unos segmentos planos, unas superficies planas con planar surface. Automáticamente, esas líneas que yo tenía, ahora se convirtieron en planos. Apago las líneas, me quedo nada más con los planos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque hay una manera muy simple de desdoblar un plano a un plano cartesiano, para la redundancia. Fíjense, vamos a hacerlo paso por paso. Digamos que me, hay un comando que se llama on roll Surface. onRollSurface. Surface lo que hace justamente es darme la posibilidad de mandar un plano que esté en cualquier posición en el espacio a un plano cartesiano XY. De tal manera... Que yo puedo saber que esa es mi primera pieza. ¿De acuerdo? Si vuelvo, si vuelvo a hacer el mismo, el mismo comando, me voy a mi segunda pieza. Voy siguiendo un orden, me la va a llevar otra vez al mismo plano cartesiano. La muevo, la coloco a un lado. ¿De acuerdo? Me voy a mi tercer pieza. La tercera pieza hago el mismo elemento. On roll surface acomodo, las estoy acomodando de esta manera para que no me pierda, para saber exactamente qué elemento es cuál y lo pueda controlar, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, tengo mucho más control sobre mi dibujo, me voy a la cuarta pieza, hago un roll surface, 1, 2, 3, 4, como mi cuarta pieza, ¿no? De tal suerte que así yo voy a ir ordenando mi dibujo y voy a ir sabiendo exactamente qué pieza es cuál. Este comando ya lo habíamos utilizado en algún momento en una sesión anterior para desdoblar el desarrollo de una caja en específico o de cualquier objeto. ¿no? Entonces yo puedo desdoblarlo, ese elemento, eh, siguiendo el procedimiento que les estoy enseñando ahorita, se transmite a, a AutoCAD, digamos, a puros vectores y líneas, de tal suerte que cuando yo lo, lo meta o lo envíe a mi cortadora láser, pues funcionará perfectamente, ¿no? Entonces una vez que yo ya tengo todos y cada una de las piezas ubicadas que voy a utilizar para, para mi corte en dos dimensiones, ahora lo que necesito son las líneas o los vectores, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir a un quinto layer, me voy a parar o voy a escoger los objetos, me voy al menú de curvas y dentro del menú de curvas existe un comando que se llama curva desde objetos, from objects que me da la posibilidad de extraer curvas de objetos. Entonces ahí lo que voy a hacer es duplicar los bordes, de tal manera que me queden los bordes nada más de cada una de esas superficies. Si yo apago las superficies, si ¿sí ven, lo único que tengo ya son las líneas. ¿De acuerdo? Ahora hay una manera muy simple en la que yo puedo además anotarle o hacer anotaciones a, este, a estos objetos para que cuando se haga el corte en otro layer se hagan las anotaciones para que yo sepa qué pieza es cuál. ¿Por qué? Porque me puede suceder que haya piezas muy similares y me confundan. ¿no? Entonces aquí le voy a poner letreros o marcas a mi layer. Le voy a cambiar el nombre a layer 5 para que pueda entender Entender que esas son mis líneas de corte. A los letreros les voy a poner un 100. ¿Y qué va a suceder? Que ahorita me voy a parar en los letreros, voy a escribir text. Y voy a empezar a escribir en estos objetos. cojo un punto, en este caso lo voy a hacer al centro. Y aquí ustedes pueden escoger fonts ¿no? o tipografías. Les voy a dar un ejemplo de qué pasa si escojo un tipo de tipografía u otro. Si escribo, si escojo Arial y le pongo pieza 1, vamos a decir Create. La puedo escalar. En este caso quedó muy pequeña. De acuerdo. Cuando yo envié este elemento... Permítanme un segundo, por favor. Perdón, es que está la máquina cortando atrás. Ok. Cuando yo envío este elemento a una cortadora láser, si tengo un vector como una línea simple, la línea la va a cortar automáticamente. Pero si tengo un elemento que tiene un espesor diferente, como es el caso del texto, como yo nada más quiero marcar, va a ser una marca, pero va a sombrear todo el objeto. Y yo no quiero que suceda eso, yo quiero que el corte sea muy eficiente, porque un sombreado toma mucho tiempo eh, de máquina, y las máquinas funcionan literalmente por tiempo. Incluso el costo de corte se, se adecua a una hora de corte. Entonces... Cuando yo estoy marcando elementos sin sentido, pues se va a llevar más tiempo y automáticamente el corte es mucho más caro. ¿no? Entonces, lo que tengo que utilizar en estos casos, voy a regresar a text, es un font que existe dentro de estos eh, programas tridimensionales que se llama TXT. TXT, uy... No está en, en, en, en, la, en mi computadora cargado. Bueno, TXT cómo funciona, digo, no se preocupen. En, en Windows sí lo tienen instalado seguramente, si lo están trabajando ahí. La ventaja de TXT es que son líneas. Entonces al utilizar ese tipo de líneas... Déjenme ver si la puedo encontrar. Lo, único, lo que logran hacer, justamente, es que la marca sea una línea tal cual como, como lo que están dibujando, ¿no? O sea, digamos que sus textos se van a ver así, ¿de acuerdo? Como una línea. Entonces la marca es mucho más eficiente. Otra cosa que eficientiza mucho los modelos cortados en dos dimensiones, es tener líneas continuas. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una, un cubo prehecho que está completamente continuo, la, el láser lo que va a hacer es seguir literalmente todo el marco del modelo o del objeto hasta cortarlo completamente. Pero si yo lo tuviera explotado y tuviera líneas separadas y tuviera otro elemento aquí, digamos, la máquina no sabe cuál va primero, entonces... Entonces, probablemente haga un corte aquí, se vaya al otro dibujo, lo corte, luego regrese, haga otra línea, etc. ¿no? Eh, lo hace como muy, muy intuitivamente. Eso hace que también el modelo se vuelva mucho más lento. Cuando ustedes usan el comando como el que yo acabo de usar de border, se van a copiar las polilíneas completamente cerradas, de tal suerte que van a seguir, el, el, la láser seguirá el camino perfectamente, ¿no? una vez que tengo estas líneas y ya tengo los textos, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer directo en AutoCAD. Eh, escojo los objetos, nada más me quiero llevar las líneas, no me quiero llevar los sólidos, eh, no me quiero llevar el modelo, no me quiero llevar las superficies, solamente quiero las líneas. escojo las líneas y le pongo export selected en el menú de file eso quiere decir que voy a exportar nada más los objetos seleccionados pongo export selected y se me va a abrir una ventana esa ventana me da la posibilidad de salvar esos objetos con el tipo de formato que yo desee dentro de ese formato lo que yo voy a aplicar dentro de todos estos que tienen aquí es un autocad DWG el autocad DWG los cojo, le pongo un nombre a mi archivo, le pongo export y me va a dar otras opciones. Me va a salir export scheme. El export scheme me deja ver si quiero polilíneas, natural, líneas, etcétera Yo lo que quiero, y de acuerdo a, lo, a la explicación que les acabo de decir, es justamente que las polilíneas sean las que se mantengan. Eso es lo que a mí más me conviene en este caso para que no haya ningún problema a la hora del corte. De todas maneras, tengo Pero que modificarles. Díame, Esto, oye, no puedo ver nada en la pantalla A ver, espérame ¿No están viendo eso? Mm, bueno, no, no sé Yo ya tiene como unos cinco minutos De que De que no, no. Si me aprietas, la pantalla en negro. A ver, perdón Si me aprietas a mí En el recuadro ¿Se ve mi foto nada más? Sí Bueno, yo veo la pantalla completamente Así en negro a ver, espérenme, todos los demás sí tienen el mismo problema. Ok, es Edgar. Bueno, pues ahorita no estamos nosotros dos. Ah, pues déjenme ver qué pasa, porque yo sí veo mi. mi o Así sea, veo mi, el que estoy compartiendo. Espérenme un segundo, ¿eh? ¿Ya me ven a mí ahora? No, todavía no. ¿No me estás viendo a mí? No. Qué raro. A ver, déjame ver. Screenshot. Voy a... Ok, voy a refrescar la conexión. Déjenme ver si ahorita al compartir vuelve a salir. Perdón, ¿eh? Está muy raro porque yo sí estoy viendo la, la página compartida. Ahorita lo arreglamos. A ver, ¿me pueden decir si ya lo ven? No, aún no. Qué raro. Eh, híjole, déjenme. Voy, me van a ver que me voy un segundo y ahorita regreso. A ver si con eso podemos... ¿Cómo ven el feed? Eh, ¿Ya me pueden ver a mí? Ya, ya te puedo ver. Ok, genial. No sé qué haya pasado, pero bueno, pues esperemos que en el YouTube sí se haya seguido viendo, si no, de todas maneras me regreso, ¿eh? no se preocupen. Eh, ¿Ya ven Reino ahí? Ok, perfecto. Entonces me voy a seguir. De acuerdo. ¿En qué momento se quedaron de que no pudieron seguir la, la vista? ¿En el texto? Sí, en el texto. Ok, me regreso a la parte del texto para que quede clara, ¿no? Eh, entonces, el proceso de texto TXT, ¿no? A diferencia del Arial o del Times New Roman o todo esto... Es que funciona con líneas, o sea, vamos a decir que una T en el texto txt sería justamente lo que están viendo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando yo uso, te... o sea, no, no quiere decir que tengan que dibujarlo ustedes con línea, existe ese, ese tipo, ese text digamos. Si yo usara Arial y marco uno. ¿no? como ustedes lo ven ahí, en realidad ven que el, la, o sea, el objeto texto es mucho más grueso. Entonces lo que va a suceder justamente es que con la láser, la láser va a buscar marcar ese número y se va a tardar mucho más. Entonces tenemos que buscar un tipo de texto que haga el corte directo con la línea. También les platicaba esto de la idea de, el, de las polilíneas cerradas. Lo vuelvo a ejemplificar. Si ustedes tuvieran, vamos a suponer, que todos estos elementos que están viendo en pantalla, en una hoja de corte, listos para mandar a cortar, si yo no tuviera una polilínea cerrada, como es el caso de esto que están viendo ahorita en pantalla, que son, es un rectángulo pero está formado por líneas separadas, a diferencia de esta que está unida, la máquina no sabe exactamente qué cortar, entonces supongamos que lo que va a hacer es justamente acercarse, venir, cortar esta línea, como es una línea que no está unida, se va a ir, va a cortar este círculo, va a cortar el siguiente círculo, va a regresar, va a cortar esta línea, se va a ir, va a cortar todo el rectángulo, este cuadrado completo, y luego va a regresar y va a cortar la última línea. ¿Qué me está indicando eso? Que siempre tengo que tener polilíneas cerradas en el proceso de corte de dos dimensiones, para que la máquina no haga cortes, eh, digamos, arbitrarios y sea mucho más eficiente en tiempo de corte. Esto, como les digo, funciona para todos los cortes en dos dimensiones. Para cortes en láser, para cortes en agua, para cortes en plasma, para cortes en routers numéricos de gran formato, etcétera Todos funcionan igual. Necesito vectores y líneas continuas para que el elemento pueda cortar de una manera eficiente cada uno de los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que va a seguir va a ser justamente la posibilidad de, de hacer el corte de la polilínea continua. Una vez que yo ya tengo cerradas mis polilíneas, si tienen un ejemplo como este, eh, donde esto está separado, nada más eligen las líneas, ¿de acuerdo? Eligen las líneas, le ponen join. y automáticamente el modelo se unirá si es que está tocándose, ¿de acuerdo? entonces en el momento que yo ya tengo todas mis líneas eh, seleccionadas lo que va a suceder es que en este momento yo lo voy a transportar en vectores a un, a un formato de WG que es el controlador de la máquina láser que tenemos aquí ¿no? y la mayoría de, las, de los controladores son o un AutoCAD o, por ejemplo, un CorelDRAW o un Illustrator, que son, otra vez, softwares de vectores, en donde voy a utilizar la línea como base. Entonces, escojo los elementos que me quiero llevar, me voy a File o Archivo, ¿de acuerdo? Me voy a Archivo, escojo Exportar Selección o Export Selected y me da opciones de guardado. Esas opciones de guardado son muy variables, depende de ustedes lo que quieran en ese momento. Para el fin de este ejercicio, lo que yo voy a buscar es justamente AutoCAD DWG. Si encuentro encuentra AutoCAD DWG o DXF, el que, el que mejor me, me ayude, le pongo un nombre, ¿de acuerdo? Le doy guardar exportar, y me sale un cuadro donde me permite eh, hacer ciertos cambios ¿no? a partir de cómo quiero exportar mi objeto me sale una flecha en donde me indica el tipo de dibujo que quiero exportar si ustedes eh, pusieron atención en cómo funcionaba el dibujo cuando, el, cuando las líneas estaban separadas se darán cuenta que lo más eficiente es poder exportar polilíneas ¿No? Entonces, al exportar polilíneas, eh, voy a revisar que el esquema de edición, el Edit Scheme, justamente esté formado por polilíneas. ¿no? Entonces aquí me dice que todos los objetos eh, que está transportando, líneas a polilíneas, arcos a polilíneas, polilíneas a polilíneas, etc. ¿no? Pero hay un elemento cuento. Hay un elemento que dice descomponer policurvas o explode polycurves. Eso lo que me indica es que si lo dejo puesto, va a explotar todas mis líneas a líneas sencillas o a curvas separadas. Lo tengo que quitar. La cual me dice que no, me va a pedir hacer una copia, ya tengo una copia en donde puedo quitarle explotar polycurves. En, le quito que no lo haga así, lo guardo, ¿no? lo cierro, y eso me garantiza... Que el archivo ya se va a exportar literalmente como lo necesito. ¿De acuerdo? Entonces, le pongo a exportar y el elemento se exportó de manera correcta. Eso quiere decir que nada más exportaron las polilíneas y que eso es lo que se va a cortar. Ahora, cuando yo ya tengo mis polilíneas, evidentemente existe el, el, el punto final en el que yo necesito una hoja, una ¿no? escala real, que es el material que voy a utilizar para cortar. ¿No? Que en el caso del de ejemplo que estamos grabando, lo voy a hacer a que... Bueno, perdón, creo que estoy en milímetros, lo voy a hacer más bien diferente se refiere a que el tamaño de la hoja es el tamaño real que puedo cortar, ¿no? Entonces, si lo hago 900 por 600, me voy a dar cuenta que las piezas que ya diseñé pues son muy, muy grandes para la hoja, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es ir acomodando mis objetos, de tal manera que se vuelva un corte eficiente, que tenga el, menos, el menor desperdicio, etc. ¿no? Entonces voy a ir colocando todos mis dibujos de tal manera que queden inmersos dentro del recuadro que voy a utilizar para el corte y buscar el menor desperdicio. Entonces voy a ir colocando cada uno de esos elementos, ¿no? separado uno del otro para que no vaya a haber un corte externo, pues esa hoja se va a cortar todo, entonces cuando yo mande a imprimir desde el controlador de la cortadora de dos dimensiones, pues básicamente le voy a decir, voy a seguir más o menos estos indicadores, ¿no? Voy a plotear, ¿no? literal, imprimir, de acuerdo, va a salir la línea, el aquí me va a dar la opción de que la impresora pues, me saldrá, en este caso, como si fuera la impresora láser. Y lo que me va a permitir es cambiar las potencias de la máquina de acuerdo a lo que yo requiera. ¿no? Entonces, aquí pues, nada más tengo la HP esa dada de alta, eh, le puedo cambiar las, las escalas, etc. Y básicamente el controlador lo que hace es funcionar con plumillas con potencias. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a escoger un color. ¿De acuerdo? Vamos a decir que este sea rojo. Un color para el corte y un color para el grabado. Entonces lo que va a suceder es que en los settings de la impresora, de la cortadora, yo le voy a indicar que el color eh, que yo elija, si es cian... El color cian, o el rojo, o el que sea, eh, es el de corte. Le voy a indicar que el rojo lo tiene que cortar en ciertos eh, parámetros, con cierta potencia y con cierta velocidad. Entonces, de acuerdo a la velocidad y a la potencia del láser, es como se irá haciendo el corte. Lo mismo va a hacer con el grabado. Van a estar en otro lado, le voy a indicar también a la máquina todo lo que manda en ese color tiene que ser grabado, entonces va a ser menos tiempo y menos potencia. Es Nada más eh, la diferencia entre el corte y el grabado, ¿no? El tiempo y la potencia. Si está más tiempo con más potencia, logra penetrar más el corte, a si está muy poco tiempo y con una potencia menor, nada más va a grabar. Eso me va a ayudar a tener grabado y corte, y de tal manera eh, que el, se realice el corte perfectamente en dos dimensiones, sin tener mayores eh, problemas. ¿no? ¿De acuerdo? No pasa nada, David, ya vamos ahí adelantados. Eh, bienvenido. Entonces, no sé cómo vean hasta ahorita el proceso. Eh, al final fue un proceso bastante simple de llevar un modelo tridimensional a elementos de dos dimensiones y poderlos cortar. No sé si pudieron bajar el software que les mencioné la vez anterior, el Sketcher. Sketcher lo que hace es funcionar, eh, digamos, hacer todo esto que acabamos de hacer en estos pasos de una manera más eficiente y más rápida, ¿no? O sea, es automático. Automáticamente está sacando las secciones, automáticamente me está sacando las, los perfiles en dos dimensiones y lo puedo grabar el objeto directamente para poderlo llevar a una cortadora de, de dos dimensiones entonces justamente el punto es que a partir de este software podamos trabajar un modelo que ustedes puedan hacer la práctica y cortarlo en dos dimensiones eh, en la siguiente clase ¿no? eh, lo ideal es que podamos hacerlo los que en el caso como david que no tienen a la mano un fablab tendremos que buscar, eh, ponernos a ayudar con ustedes a buscar una cortadora láser que nos permita hacer este ejercicio y poder probar ¿no? esta metodología de corte de una manera más eficiente. Si se fijan, es, es justamente el, el, el inverso de tener un modelo en plastilina, por ejemplo, de cortarlo en secciones, de escanearlo y después modelarlo en, en, tre, en tres dimensiones. ¿no? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Yo sí, ¿cuál es la diferencia entre DWG y DXF? Ok. Déjame, eh, ahorita los demás están oyendo. La diferencia es muy simple. En realidad, el, DW, el punto DWG es el formato básico de AutoCAD. ¿no? Entonces, todo dibujo que esté hecho en AutoCAD va a estar en, dentro de ese formato. El DXF es un formato menos complejo que diseñaron en Autodesk para poder hacer archivos de transferencia. Entonces el DXF tiene las mismas propiedades que el DWG, pero es específicamente transferencia. Entonces la idea es que todos los softwares de, de, de Autodesk que en algún punto usaban ese... Formato para poder transferir de un software a otro. Hoy en día, pues absolutamente todos los softwares leen DWG o DXF. Entonces, en realidad no tiene mucha diferencia entre si te llevas uno u otro. Probablemente el DXF sea, eh, el código sea más simple. Entonces, sea mejor el traslado de un software a otro software si utilizas el de transferencia, el DXF. Esa duda quedó ok. ¿Los demás tienen dudas? No. Ok, bueno... Eh... Básicamente ahorita lo que me gustaría es hacerlo un poquito más práctico, ¿no? Ver si han tenido eh, dudas de los otros ejercicios que hemos ido haciendo durante los procesos, ¿no? Para ver si hay algo que tengamos que reforzar y podamos hacer ya esta práctica en máquina mucho más eficiente. Entonces nos quedarán pendientes la práctica del escáner, la práctica del corte bidimensional, y esto lo podrán hacer eh, los que tengan oportunidad de venir al Fab Lab eh, la próxima semana, y los que no tengan un Fab Lab a la mano, iremos buscando la manera de hacer estas prácticas para que no tengan ningún problema, ¿no? y puedan llevar la continuidad, y eh, vayan eh, sensibilizándose con esta idea de generar modelos fabricados a partir de modelos tridimensionales. Ok, perfecto. Gracias, Rodrigo. Una pregunta. este, Dime. Vamos, bueno, eh, decía ahí en, en el formato de redemprendia que daban un presupuesto para elaborar el prototipo. este, Pero, sí. ¿cómo se va a manejar eso? Porque si queremos utilizar, por decir, este, la máquina de corte láser que está ya en, en el FabLab de, de la universidad, este, ¿cómo Ajá. se va a cobrar o cómo sería eso? Mira, eh, para el caso de las prácticas, no le veo ningún problema. Eh, estoy hablando en el caso de, de los que puedan venir al Fab Lab aquí en, en, en México, el de la Nahuac Nosotros tenemos bastante material de despertar y cosas que podemos utilizar sin costo alguno y que ustedes pueden ir haciendo sus prácticas aquí. El, el presupuesto que ellos manejaron para el corte específico de la máquina, digamos, o del prototipo, son 100 euros que están destinados para los tres días antes de spin, que es el si ellos le ponen three days to spin, ¿no? Que justamente era el desarrollo del prototipo final que van a presentar ustedes en, en, en el evento. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 100 euros que, que ellos tienen destinados para prototipado. Para las prácticas, en realidad, hasta donde yo entiendo, no tienen específicamente materiales o presupuesto para ustedes. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como universidad, es darles la posibilidad a los que vienen aquí de absorber ese gasto y de que ustedes puedan utilizar las máquinas y hacer estas prácticas de la manera más eficiente posible. ¿De acuerdo? Por eso les digo que a los que estamos en México es súper importante que podamos venir y hacer las prácticas aquí para que no se queden eh, flotando, ¿no? Ahora, de todas maneras, en, por lo que entiendo, esto nos lo tendrá que explicar claramente María, ¿No? pero eh, Red Emprendia tiene además convenios con la UNAM, con el Instituto Politécnico Nacional y con el TEC. Entonces, no sé si dentro de esos convenios ellos estén incluyendo eh, la posibilidad de que ustedes utilicen las máquinas dentro de esas universidades. Pero en lo que tenemos esa respuesta o no, yo los invito a los que tienen la posibilidad de acercarse a nosotros u a otro Fab Lab en, el, en Latinoamérica, que lo hagan... Eh, ya, ¿no? Lo antes posible para poderles dar esa ayuda, ¿no? Y de todas maneras, nosotros aquí en la Universidad de Navac, eh, como les he dicho siempre, estamos abiertos a que ustedes vengan y hagan todas esas prácticas sin, sin costo, ¿no? Porque justamente la intención es que ustedes ahorita se empapen de esto, vayamos haciendo las propuestas, vayan entendiendo cómo funciona y a partir de eso, pues lo vayan usando en un futuro, ¿no? Esperemos que puedan ganar. Todos, ojalá y pudieran todos, ¿no? Pero el que gane ese concurso, pues, tenga la posibilidad de, de darle mucho mayor, eh, mucho mayor aportaciones a todo lo que hagan en un futuro dentro de ese proyecto, ¿no? O para poder desarrollar nuevos proyectos y que sepan que existen estos lugares y que se pueden acercar, acercar a cualquiera de ellos para desarrollar sus ideas y sus proyectos. ¿Contesto esto, tu pregunta? Eh, sí, sí, Rodrigo. Este... Y por, y por ejemplo, por decir, eh, si tengo una propuesta, o sea, si ahorita ya le estoy mejorando, le estoy trabajando, eh, ya llevo un modelo, pero necesito la impresión en 3D, pero no es el definitivo, ¿se puede hacer? Ese, con, ¿Ese sí ya va a llevar un costo o, es, o todavía no? Pues mira, tráetelo, vamos a revisar el modelo, vamos a eficientarlo. Y tenemos dos calidades de impresión. Tenemos una que es definitiva, que es un modelo de resinas. Eh, lo vimos en, en, la, en la sesión en la que les estuve enseñando las máquinas que teníamos aquí. De todas maneras, se las iré enseñando cada vez que avancemos en estas prácticas. Eh, es una tecnología muy sofisticada israelí, que se llama Object, en donde, pues sí, la resina tiene un costo muy alto y no valdría la pena hacerlo ahí. Pero tenemos, una, eh, tenemos dos MakerBots que que si el modelo no es muy grande y lo podemos trabajar, pues tampoco le veo ningún problema que, a que podamos absorber ese costo y que ustedes puedan eh, generar sus modelos 3D ahí. Ok, perfecto. No, es lo mismo el, que el corte en dos dimensiones, ¿no? Eso es algo que, que sí ofreció desde un principio este, la Universidad de Anahuac eh, para la gente que estuviera o que pudiera venir aquí, ¿no? Muy bien, gracias. Claro que sí. Alguien más tiene alguna otra otra pregunta del funcionamiento de estos, de estos elementos, ¿no? David, todo muy callado. Bueno, ya vi tu correo, ya te estoy poniendo en contacto. Perdón, ¿eh? a todos los demás. En el caso de David, ellos están trabajando un modelo eh, que es virtual, en realidad. Entonces eh, lo que estamos haciendo ahorita es buscar ya ponerlo en contacto con la asesora multimedia que nos va a ayudar a generar el, la aplicación y los softwares, ¿no? Para que no tengan ningún problema y lo puedan ir siguiendo. ¿De acuerdo? Esto se los paso eh, a más tardar la siguiente semana ya van a estar en contacto con sus, con sus asesores personales y de esa manera eh, podemos continuar ¿no? con el desarrollo de los prototipos virtuales o los prototipos físicos de acuerdo a lo que estemos trabajando ok, si alguien tiene también necesidad de hacer contacto con, con la incubadora de negocios eh, para reforzar algo de lo que vayan a presentar, por favor háganmelo saber vía mail y de esa manera podemos este, también ya conectarlos directamente con la incubadora genial bueno, pues en el caso de práctica, eh, pues creo que para hoy tuvimos este, bastante adelanto. En la sesión práctica del siguiente, de la siguiente semana, la idea es, como les digo, los que estén en México eh, y puedan, vengan al FabLab y podamos hacer esa sesión. Por ahí alguien más me había contactado que no podía hacerlo los viernes, pero podría otro día entre semana en la tarde, no hay ningún problema. El chiste es que nos metamos ya a trabajar en máquinas, ¿no? De todas maneras, para la sesión práctica del siguiente, de la siguiente semana, como les digo, los que estén aquí lo vamos a hacer aquí, pero vamos a estar conectados vía internet para que todos los demás estén viendo cómo funciona eh, cada uno de esos cortes o esas, esa elaboración de, de taller, ¿no? Y podamos tener mayor interacción en preguntas específicas. una vez ya conectándonos con sus asesores personales, pues ya será una dinámica un poquito más fluida en las sesiones de trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a detener la transmisión ahorita eh, eh, vía YouTube. De todas maneras sigue conectado el, el chat por si queremos seguir viendo temas específicos, ¿no?